Bueno pues ya estamos una vez más aquí en vivo y a todo color En vivo y a todo color ¿Cómo están? ¿Cómo están? ¿Cómo están? Bienvenidos, bienvenidos una vez más A este espacio de un momento de reflexión Así Y es. el tema de hoy que estaremos tomando es la sana doctrina Y bueno pues esperamos que... Lo que comentemos, <coughs> mi esposa y yo, pueda ser de ayuda, pueda ser de beneficio y de bendición. Amén. Y Así les saludamos. Y les saludamos con todo gusto sus amigos de siempre, Elida Madrigal. Y Rafael Cavazos. Así es, gracias, gracias les damos por estar, pues, este momento, este tiempo con nosotros, reflexionando, reflexionando uh, uh, en la palabra del Señor. Entonces, eh, les damos las gracias también a todas las personitas que eh, han estado compartiendo estos videos. Que sí. el Señor les bendiga grandemente. Y bueno, pues, gracias al Señor por gracias, la vida y gracias. la salud que el Señor nos da. Eh, este tiempo y estos medios agradecemos al Señor infinitamente su grande amor y su grande misericordia. Ver, ¿Por qué la sana doctrina? Ay, mis amados, porque hay... Cada doctrina, uh -huh. hay cada religión, vamos a llamarlo así. Así es. Que en lugar de bendecir, a veces perjudican a, a las personas. Sí, sí, sí, sí. Eh, Definitivamente. A veces son de mucha imposición, van a ser más bien de dictadores que, que de predicadores. Uh -huh. eh, en fin, es de todo. Eh, como ay, dice ay, el dicho hay, por ahí. Hay de todo en la Viña, señor. <ríe> Exacto. Entonces, hay, hay de todo. Y nos vamos a querer reflexionar un poco. No lo vamos a tratar de hacer muy extenso. Eh, Ni mucho. Porque... Solo de marcar algunos puntos que son esenciales y que son vitales para saber por qué usamos las Sagradas Escrituras. Así ¿verdad? es. Entonces, ¿Y por qué los usamos? Creo que es importante. Creo, creo que es importante entonces que mencionemos el primer versículo que tienes ahí. Eh, así es, que, así que es. Segunda Timoteo. Así es, eh, nos vamos a ir a Segunda de Timoteo 3.16, que este versículo, pues bueno, ya muchos este, cristianos conocen este este versículo, Segunda de Timoteo 3.16. Toda la escritura es inspirada por Dios y es útil para enseñar, para uh -huh. corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto y enteramente preparado para toda buena obra. Y de eso se trata, mi ¿no? por eso estamos hablando de la sana doctrina. Para enseñar. ¿Por qué? Porque, qué? ¿Qué nos dice aquí la escritura? Por eso a mí me gusta que usen... La palabra. Sí, sí. Amé, Úsala siempre. Enséñate a usarla. ¿Qué nos dicen? Uh -huh. La escritura es inspirada por Dios. Por Dios. Uh -huh. No por el hombre. La inspiración, todo lo que está aquí escrito, fue por inspiración y, de y Dios. Es útil para enseñar. No, no que eh, a Pedro se le ocurrió, no, a Juan se no, le ocurrió, no, no, no. uh, a Jesús se le ocurrió. No, no, no. Es una inspiración completamente de Dios. Una inspiración divina. ¿Para qué? Dice que es útil para enseñar. Sí, es útil para Entonces, enseñar. ¿Qué es lo que necesitamos hacer? Pues enseñar. Enseñar. Enseñar. enseñar. Y tratar de dar la, la buena doctrina. Exactamente. La buena, la buena enseñanza. La buena enseñanza. Eh, ¿Para qué? Pues para que todos vayamos un día a estar con el Señor. Y que vayamos por el camino más correcto. Sí, amén, amén. Así es. Como dice Tomasito ahí en, en una de sus casas, pues ¿por cuál camino vas? ¿Por cuál camino vas? Sí. Porque en, en realidad eh, en, en esta vida hay muchos caminos por los cuales transitar. Sí, sí, sí. Pero el que es de la palabra de Dios es uno solo, nada más. Si te sales de aquí, ya andas... Sí. pisando chueco, ¿verdad? Sí, sí. sí. Y, y, y este es tan común esto, Definitivamente. porque si sí hay doctrinas que, que enseñan lo que no deben de enseñar. Entonces, Sí, sí, sí. Eh, y nos no dice ahí, para instruir en justicia, para instruir en justicia, uh -huh. a fin de que el hombre de Dios, hombre y mujer obviamente, sea perfecto sea perfecto o sea, estamos llamados a la perfección a la perfección, así es amén. aunque es muy común decir bueno, es que nadie es perfecto no, pero Dios nos puede perfeccionar esa es la ventaja que tenemos claro, amén, amén Dios en su grande amor y su grande misericordia Él nos va nos va perfeccionando día a día conforme nosotros estamos buscándole eh, a través de la palabra, a través de la oración, eh, el Señor eh, antes de, de, de, de partir de, de este de esta tierra, Él dijo que no nos iba a dejar huérfanos. Así es. Entonces, uh -huh. este, ¿por qué? Porque Él siempre va a estar con nosotros. Así es. Siempre va a estar allí para ayudarnos, para bendecirnos, para sí, guiarnos, amén. Amén. para dirigir nuestras vidas. Por eso dice, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto. Uh -huh. los, los demás no pueden ser perfectos porque no salís con ellos. Exacto. Pero el hombre de Dios sí está llamado a esa perfección. A la perfección que viene y que emana de lo alto para nuestras vidas. Amén, amén, para amén. poder amén. caminar con la sana doctrina que con es la, la, la doctrina, Santa sí, Virgen. O sea, su palabra de Dios. Amén. Ok. Entonces, vamos a continuar. Tenemos algo más aquí. Eh, sí, aquí claro. unas notas para podernos guiar también nosotros, ¿verdad? para hacer lo, lo mejor posible. Ahí en Primera de Timoteo 6.3, ahí, este, eh, que nos habla. ¿Y nos dice? Uh -huh. Bueno, eh, eh, aquí en en, en eh, primer Timoteo sí. 6.3, sí. Dice, si alguno enseña otra cosa y no se conforma a las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo y a la doctrina, que es conforme a la piedad. Dice, nos, nos está llamando al amor, uh -huh. a la piedad, a, a, al compañerismo, a, sí. al, a, al querernos los unos a los otros. Sí, amén. Eh, en uno de los dios anteriores decíamos, ¿verdad? Eh, amados los unos a los otros sí. Que veo una frase que usamos que eh, Cantinflas en una película sí. Que me agradó mucho Que pues él, él, él usara sí, eso ¿no? sí. y, y estamos llamados a amarnos Los unos a uh -huh. los otros y, y no estoy hablando de, de, de, de, Del amor eh, Fuera de, de lo que es en el matrimonio Sí. Porque una cosa es El amor que nos tenemos nosotros a amarte a ti, que no te estamos ni viendo ni conociendo, pero uh -huh. que no, no, tú nos estás viendo y conociendo claro, a través claro. de este video. Así es. A través de esta, de esta eh, presentación que estamos haciendo en este momento, que estamos haciendo totalmente en vivo, a través de esta plataforma donde nos estás viendo. Pero así es Dios quiere que aún así, aunque no te conozco, te podamos amar. Amén. Amén. Así es. Y por ese amor que Dios nos pone en nuestras vidas, es que estamos aquí para tratar de darte la mejor enseñanza que nos sea posible a nosotros dentro de toda la imperfección que tenemos. Sí, así es. Amén. Amén. Pero Dios la perfecciona a través de su poder, a través de su gracia, Amén. a través de su majestad. Eh, y es que Dios es infinito. Y aunque Dios. usemos estas plataformas, Dios quiere bendecirte. Amén. Eso que no te quede la más mínima duda. Así es, así es. ¿Y por qué lo decimos esto también? Fíjate, fíjate lo que dice ahí en el... Segundo de Timoteo. 4.3. Segundo de Timoteo, 4.3. Nos dice... Sí. Porque vendrán tiempos. Dice. En 4-3. Sí. Es que se me, se me fue el. Es que está muy cortito. Sí. Es este. Ahí está. Sí. 4-3. Así dice, porque vendrá tiempos cuando no sufrirán la sana doctrina. Uh -huh. Sino que teniendo comenzón de oír. Se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias. O su, o sus propios ideales, sus su, propias sí, sí. cosas que, que, que ellos eh, andan por ahí sí, sus, practicando. Eh, para no ahondar más en la palabra esta, sí. eh, pero sí. ca cada, ca cada organización, cada grupo, eh, cada agrupación tiene una manera tiene de cómo actuar. Manera. Así es, de cómo así enseñar, es. de cómo predicar. Así es, y se eran cuatro y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. Exacto, entonces ese es el, el, el gran problema, mi amado, mi amada, uh -huh. que cuando nos salimos de los preceptos de Dios, vamos a ser engañados con mucha facilidad. Sí. Y le voy a poner un ejemplo, nomás lo voy a dar como un ejemplo. Cuando hay votaciones en un país, ¿cuántas promesas hablan los, los candidatos? Uh, jeje, ¿Qué prometen? Un montón. ¿Cuánto cumplen? Nada. ¿O casi nada? Casi nada. Y, y esto no queda exento para organizaciones, grupos uh -huh. eh, de carácter religioso eh, o aso asociaciones y todo eso. Cuidado, porque podemos ser muy fácil movidos o engañados. Uh -huh. ¿Por qué? Porque estamos deseosos de que alguien nos hable y, y que nos hable bonito y que, que, que sea agradable a nuestro oído uh -huh. y que podamos sentir eh, la, la gloria de Dios. Vamos a llamarlo así. Sí. Porque todo el mundo quiere... Es, es como cuando tú, tú quieres enamorar a una muchacha, que le dices? ¡ay, estás preciosa! Aunque no sea verdad. No, hombre, le baja el cielo a la tierra. No, no, no, no, no, olvídate. Pero la estás haciendo sentir que, que es la mujer más bella del mundo. Por eso yo la tengo aquí. Sí, no. no más que yo no me equivoqué <risa> ni la engañé. Para bueno, mí bendito, sí fue bendito, así. No, pues imagínate si me hubieras engañado. No, pues, no estuviéramos aquí eh, no, Exacto <risa> <Para empezar. risa> exacto No, no, no, no, no, no. Imagínate eh, Todo el tiempo que tenemos de conocernos Y vivir juntos Este uh -huh. Más los hijos sí, preciosos es, Que es, Dios este, te permitió tener Muy, muy, muy importante este, Conocer la palabra Conocer al Señor a través de la palabra Como le dice este Pablo este aquí a, a Timoteo este, ahí en el 4, predica la palabra, te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino. Ajá. Y dice el 2, que prediques la palabra, que inces a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, ¿Sí? exhorta con toda paciencia y doctrina. ahora ¿Por qué? Porque vendrán... Tiempo cuando no sufrirán La sana doctrina Sino que teniendo comezón de oír Se amontonarán maestros Conforme a sus propias concupiscencias Exacto y, y fíjense Aquí quién es el que está escribiendo Pablo sí El apóstol Pablo Y Pablo no anduvo con Jesús Como anduvo los demás discípulos Y Pablo llegó a reprender a los discípulos que sí andaban con Jesús. Sí. Aunque anduvieron con Jesús. Pero Pablo era una persona que cuando tuvo ese encuentro con el Señor, fue real, fue verdadero. Sí. Y el hombre cambió radicalmente porque él perseguía uh -huh. a la iglesia. Así es. Así es, y sigue diciendo, y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. Uh -huh. Pero tú, sé sobrio en todo, soporta las aflicciones y haz obra de evangelista y cumple tu ministerio. Y, ¿Sí? y es parte de lo que estamos haciendo aquí, que queremos evangelizar, dando la sana doctrina, dando, dando la sana enseñanza. ¿Cuáles son algunos de los puntos? No sé si los vamos a mencionar todos ahorita, pero algunos de los puntos uh -huh. es que tenemos que entender que las Sagradas Escrituras es la inspiración de Dios. Es la inspiración del Señor, sí. Dios la inspiró. O sea, cuando estamos hablando de la Biblia, por eso soy amante de decir, siervos de Dios, prediquen con la Biblia. Sí, no con sí. el teléfono, no con la tableta. No porque no esté ahí el, también la, la escritura. Yo la, yo la tengo. Sí, si yo uso mi, mi, mi teléfono, aquí la tengo. Pero eh, prefiero usar la para Biblia. Para nosotros es mejor la, las escrituras, la palabra. Para eso. Sí. sí, tomamos notas, hacemos algunos escritos o cosas por el estilo como los que tengo ahorita aquí. Pero a, aquí nada más es para tener una referencia de lo que uh -huh. estamos tratando. De, de, de compartir con ustedes, así es, pero la, la escritura es. no la podemos apartar, no, no, no, de ninguna manera, no, claro que no, eh, entonces, claro que no, así tenemos es. que entender que la inspiración de la Biblia viene y emana de parte de Dios. Gracias, Señor, por Bendito darnos la palabra nombre. y que son todos esos hombres que están aquí inscritos que fueron los que escribieron. Para beneficio nuestro. Sí, amén, amén. Así es. Para beneficio tuyo, para, para beneficio, el beneficio mío. de todos. beneficio de todos, de, de, de la humanidad. A, así es. Así es, pero le sigue diciendo: Pero tú se sobrio en todo. Soporta las aflicciones a sobra de evangelista. Cumple tu ministerio porque ella estaba para partir. Entonces uh, uh, le dicen en 7. He peleado la buena batalla y he acabado la carrera y he guardado la fe la fe uh -huh. es muy muy importante dice a propósito de la fe solo la fe ese es otro de los puntos cardinales de la sana doctrina así es por ejemplo cuando María recibió el mensaje de que iba a, a dar a, a, a luz a un hijo uh -huh. dijo, ¿Cómo, si yo no no no sido no, no tocada de, de varón estaba comprometida con, con un varón, pero, pero no le había tocado todavía. Uh -huh. Pero le creyó al mensajero le, de Dios. Le, le creyó, le creyó al ángel. Uh -huh. Y luego José le creyó, porque él dijo, no, ya cuando supo que ya se había embarazado, dijo, no, no, no pues así yo no la quiero. <risa> Digo, no, no, no, tranquilo, sí, no, tranquilo. No es tuyo. Es que lo, de lo que es engendrado de es, es, es del Espíritu Santo. Entonces... Eh, ahí, ¿cómo se aplicó la fe? Ella creyó, él creyó, nació Jesús. Sí, amén, así es. Y todo lo que enseñó fue por la fe. Así es, fue por la fe. Entonces, es parte fundamental. El creer, el creer es bien importante. Es, es parte fundamental la fe. de una sana doctrina. Amén, así ¿verdad? es. Entonces, otro puntito más. Uh -huh. eh, la deidad de Dios. Uh -huh. La Deidad de Dios Jesús Vino y nació de mujer Pero en su esencia Era Dios mismo Amén, amén, así es Era Dios mismo Era Dios mismo No, no, no se separa Y Porque ahí nos, nos dice Que el Padre y Él son, son, uno. son uno Son uno, sí, sí, amén Amén. no son dos dioses o tres dioses incluyendo al, al Espíritu Santo que esa es parte de la doctrina de, de la sana doctrina Padre, Hijo y Espíritu Santo uh -huh. y cuando hay el bautismo eh, en, en aguas es en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo amén. Es, es parte de, de la doctrina eh, correcta la, la sana doctrina entonces eso es, es bien, bien bien bien importante que lo podamos nosotros entender comprender sí, de que la sana doctrina es más que eh, simplemente creer en Dios. Sí, sí, es, de, definitivamente. Es todo, todo lo que encierra eh, eh, esos es conceptos, ¿verdad? Amén. Eh, Así es. Sí, porque, este, Juan 3:16 porque de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su Hijo un unigenito para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna, o sea, esa sangre vertida en la cruz del Calvario. Exacto. Ese sacrificio eh, eh, es algo que la gente no, no, no, no lo puede entender. Así es. Es como la, la, la resurrección. Fue corporal. Así es. Jesús, así es. después de que resucitó, se les presentó a los discípulos y pudo... Hablar y convivir con ellos y hasta comer con ellos. Amén, amén, así es. Tomás, hasta que se ahí, me qué sí. duro. Uh -huh. Le tuvo que decir, a ver, mete tu dedo aquí. Aquí está mi mano. Uh -huh. Fíjate aquí aquí está el hoyo. Donde sí. el clavo entró. Ahí no eran entró. clavitos chiquitos. No, no, no, no, olvídate. No. No, no, no, no, no, no, en aquellos años, no, no, las fábricas no estaban preparadas para hacer clavos bonitos y ilícitos, no, no, eran a base de martillo y todo eso entonces eso es lo, lo, lo importante Jesús cuando resucitó vivió, vivió. Y, y vive amén. y hoy, hoy vive, él vive para siempre vive, él vive. y él va a venir por su pueblo por eso es, es parte fundamental también de la doctrina que la tenemos uh -huh. que, que abrazar con todo nuestro corazón con, toda, sí, con todo, con todo, con todo, con todo con todo, o, con otro todo, punto viene con por ejemplo, todo. A, a propósito: de que le dijo a Tomás, a ver, mete aquí tu, tu dedo. ¿Por qué somos salvos? En primer, primer lugar, porque le recibimos en nuestra vida, en, uh -huh. en nuestro corazón. Amén, amén. Porque nos arrepentimos del pecado. Así es. Y su sangre nos limpia de toda de maldad: de todo, de todo, de todo pecado. Así es, es parte de la doctrina fundamental. De la sana doctrina. Amén. Entonces, si tú nunca le has aceptado, nunca le has recibido, no puedes ser un hijo de Dios. ¿Tendrás tu sí. religión? No, no, no, no. No No te lo vamos a, a, a quitar eso. No, no, no, tú tienes tu religión, tú tienes ten, ten tu religión. Uh -huh. Pero el nacer de nuevo uh -huh. y ser lavado con la sangre del Cordero, o sea, con, como dice la escritura. Amén, así es. Esto nos hace... Renacer de nuevo a nosotros uh -huh. de, y nos limpia de todo pecado. No, limpia de todo pecado. En, entonces, son los puntos básicos, fundamentales eh, para poder entender eh, pues eh, lo que es una sana doctrina. El, el, amor, el amor del Señor por la por la humanidad. Este, Dios es amor. Dice, amados, amémonos unos a otros, porque el amor es de Dios. Todo aquel que ama es nacido de Dios Y conoce a Dios Y a el ver. que no ama no ha conocido a Dios Porque Dios es amor Y, y, y en y, esto se mostró el amor uh -huh. de Dios Para con nosotros En que Dios envió a su Hijo unigénito un al mundo Para que vivamos por él Amén O sea, el, el, el, el creerle a Dios Que Él a eso vino a, uh -huh. Entonces nosotros tenemos que nacer de nuevo no físicamente sino uh -huh. espiritualmente espiritualmente espiritualmente claro podemos tener una, una religión sí muchos la tienen pero andan alejados de la palabra de Dios andan sí. creyendo fábulas andan en, en otras situaciones Así que es. nada tiene que ver con el mensaje bíblico exacto porque si a ti no te están hablando con la Biblia en la mano pues no sé qué te están hablando Sí, verdaderamente, así es. Entonces, así por eso es, así la, la doctrina es. sana es la que sale y emana de aquí de las Sagradas Escrituras. Así es. Por eso es bien importante que hablemos un poco de esto. Esto es mucho más profundo, pero no, no, lo, no, no lo vamos a hacer a través de este, así de, es. de este espacio. Pero te estamos dando las, algunas pautas que son importantes... ¿Por qué? Porque tú puedes de ser de las personas que dicen Bueno, yo tengo mi religión Ajá Te puedo decir, bueno, qué bueno Felicidades Pero eso no es lo que Dios quiere no. Él quiere que tú le tengas a Él en tu corazón Amén Y que Él le permita a Él Hacer cambios radicales en tu vida Y que tú Te Amén. disciplines Amén. Por medio de de la de, palabra santa de, Santo de la del palabra. Señor. Así es Si tú no le permites esto a Dios, pues te das tu religión. Uh -huh. Qué bueno. Pero eso no te da la salvación. Exacto, exacto. No te da la salvación. No tienes la relación con Dios como es así o como es. Él quiere que sea. Uh -huh. Por eso estamos hablando de esto, porque se, se hace necesario. Amén, así es. No vamos a estar aquí, dio eh, que nada más como que no, no tenemos nada que hacer y pues aquí para pasarnos el tiempo aquí, pues aquí, aquí nos la pasamos con ustedes aquí, hablándoles de, de, de Dios y, y punto. No, no, tenemos que hablar de la sana doctrina también. Tenemos que hablar Así de eso. Así es. ¿Por qué? Porque hay engañadores. Sí. Hay, hay otro pasaje. Eh, yo creo que tú te recuerdas mejor que yo el cual eh, el de las de la enseñanza eh, uh, segunda de Timoteo 3.16 acabamos de hablar de él segunda de Timoteo 3.16 ahora sí no, no, no te util... no, ahorita que pasó de decir por mi mente rápido uh -huh. algo sí. este eh, pero no es ese. Todo aquel que cree que Jesús oh, okay. es Cristo. Miren, vamos a leer tantito aquí, en el capítulo 4. Sí. Aquí estoy en el 4. Fíjate lo que dice aquí las Sagradas Escrituras. En el capítulo 4. Amados. Está. Ajá. No creáis a todo espíritu. No, no, no, no. Es el 4.5. 4.1. Sí, del 4.1 en adelante. Eh, es segunda no es el la segunda okay ya ya vas a incluso pues, no no ya te saben saben saben en, en, en... A ver. ¿Este entonces pues estoy aquí en 1 de Juan. Segundo. El 4. Sí. Ahí te hacen judíos. Juan. No, el segundo de Timoteo. Oh, en Timoteo, yo está. Estaba... <risa> bueno, estoy aquí te, tú te, te no lo ves. No, no, a, no, no, estoy aquí estoy aquí en 2 de Timoteo. Oh, que el 4. Okay. Eh, el 4. Ten, o sea, ¿en cuatro qué versículo? Eh, vamos a, a leer de ahí del 1, Para, para Ten, re, re, recalcar Ok, me dice Te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo Que juzgará a los vivos Y a los muertos Fíjate, que juzgará a los vivos y a los muertos uh -huh. eh, En Apocalipsis también nos habla al respecto Sí Cuando se abren los libros Ajá. Ahí va a estar inscrito Si tú le hiciste o no le hiciste pues sí. Si tú te fuiste sí, de o de andabas uh, por allá eh, haciendo otras cosas. Sí, definitivamente. Ajá. ¿Y dice? Eh, dice que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino. Ajá. Dice que prediques la palabra que hiciste a tiempo y fuera de tiempo. O sea, el Señor nos está llamándonos a que prediquemos la palabra. A tiempo y fuera de tiempo. Uh -huh. Yo es el tiempo. Qué bueno que estás con nosotros eh, eh, viendo y escuchando, aunque sea la grabación. Sí, re, eh, dice que Argüelles no. este reprende uh -huh. y exhorta con toda paciencia y doctrina. Y doctrina. Uh -huh. Entonces es, esto es lo que estamos tratando de hacer, mi amado, mi amada. Eh, no, no estamos haciendo una, nada que no sea correcto delante de Dios, Ajá. Que, que que no tenga sentido. Eh, eh, queremos dar la, la mejor enseñanza que nos sea posible eh, de acuerdo a nuestras propias capacidades aunque Dios da la palabra Dios da el, sí. el mensaje sí, Dios es, es quien lo hace todo pero qué importante es que tú y yo y todo el mundo podamos entender amén. que si estamos en la sana doctrina así es, ya la hicimos así es. Amén. Ya, ya la hicimos porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina. Uh -huh. Sino que teniendo comezón de oír. Se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias. Y apartarán de la verdad el oído. Y se volverán a las fábulas. Uh -huh. Pero tú. Pero tú seas sobrio en todo. Soporta las aflicciones. Uh -huh. Haz obra de evangelista. Cumple tu ministerio. Porque yo ya estoy para. O sea. Yo ya estoy para ser eh, sacrificado, sacrificado uh -huh. y el tiempo de mi partida está cercano. Uh -huh. Y él dice, he peleado la buena batalla y he acabado la carrera y he guardado la fe, que uh -huh. es muy importante. Por lo demás, me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor, juez justo en aquel día. Y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. los que aman su venida. Entonces, eso es bien importante. Si no estamos guardando, la, esperando la venida del Señor, uh -huh. ¿cómo debe de ser nuestro proceder? ¿Cómo debe ser nuestro caminar? ¿Qué tenemos que hacer? Aferrarnos a la palabra. Así es. Y a la sana doctrina. A la sana doctrina. Miren, ya eso va a ser para empezar a cerrar. Hay sí. mucho más que, que podemos platicar. Aquí tenemos un montón de, de, de, sí, no, de, de pasajes bíblicos que, que pudiéramos notas. compartir, pero de, déjame decirle, cuando abrimos la biblia es como este de pago real, es hermoso, <risa> cuando abrimos la biblia es hermosa el mensaje que ella tiene para nosotros, si nosotros le ponemos cuidado, es, es hermosísimo, es que la palabra es eh, el luz, ahí, ahí nos habla en, en primera de Juan este, en 5, este es el mensaje que hemos oído de él y os anunciamos que Dios es luz y no hay ningunas tinieblas en él. Amén. Si decimos que tenemos comunión con él y andamos en tinieblas, mentimos y no predicamos la verdad. Pero si andamos en luz, como él está en luz, tenemos comunión unos con otros. ¿sí? Amén. Y la sangre de Jesucristo su Hijo nos limpia de todo pecado. Así de que si decimos que no tenemos pecado, pues nos engañamos nosotros mismos. Y, y a propósito la verdad del pecado, no está en nosotros. a propósito del pecado, ya, ya, ya estamos ya, prácticamente ya casi cerrando. En nuestros días, hay mucho engañador mucho burlador así es eh, acaba de pasar un día eh, pues muy muy querido por las mujeres que han tenido por la gracia las, del señor todas las madrecitas. De, de, de ser madrecitas verdad ya vendrá el día de los padrecitos digo de, bueno del, del padre <risa> el día <risa> eh, del eh, papá eh, sí. Pero déjenme decirles algo que, que a veces no, no, no, no, no lo pensamos, no, no lo meditamos o, o no reaccionamos cuando estamos viendo o oyendo, oyendo algo cuando, cuando algo de esto sucede. ¿Qué cosa? Le voy a poner como un ejemplo. ¿Cuántas veces has escuchado de la igualdad? De modo con que se amen. Es, puede ser más que suficiente hombre con hombre o mujer con mujer. Es una aberración. Sí, claro. Pero el problema no, no es ahí. El problema es en, en los hijos. Sí. Para que exista un hijo, tiene que haber un padre y una madre. Claro. Así es. Y si fue adoptado, tuvo que haber ido un hombre y una mujer. Si no, no pudo haber habido esa criatura. Porque correcto. no hay máquinas que las hagan todavía. Así día. es. Habrá robots, pero, pero uh, gente humana, todavía no la, nadie la puede hacer eh, con, con maquinitas. Ajá. ahí una fábrica de, de, de humanos por ahí. Sí. La única fábrica es la mujer. Y necesita del hombre. ¿Por así qué? Es. Porque Dios lo instituyó así desde el principio. Desde el principio. Ahí en el libro de Génesis, ahí, ahí no, mm. no, no, no, no, no, no narra esa situación. Y se unirán y serán eh, una sola carne. Y, y los dos deberían hacer una sola carne. Entonces, el conflicto es: ¿qué van a aprender esas criaturas? ¿Cómo van a poder tener Exacto. dos mamás que una la hace de papá y otra la hace de mamá? O dos sí. papás. Que uno sí lo hace de papá, pero lo, lo, lo, lo hace de mamá. Sí, nos habría, o sea, mucha confusión en, en la mente de la, de la criatura. Entonces, ¿somos ingratos? ¿Somos mentirosos si aceptamos esto como no. una verdad absoluta? Porque no lo es. Pues no. no puede no, ser. No, no, no, no. Pues es una es una aberración esto. Y, y no que no amemos a esas personas que andan desviadas, lo que me encantaría es que ellos escuchen mensajes de Dios, se conviertan uh -huh. y corrijan el rumbo de su vida, claro. para que también ellos un día puedan estar en la presencia de Dios. Sí. ¿Por qué? Porque es la única manera como van a poder estar en la presencia de Dios. Cuando ellos nazcan de nuevo, por eso la, la sana doctrina es importantísimo. Sí, cómo no, claro. Porque ellos al venir a Jesús... Al arrepentirse de todos sus pecados, de todos sus errores, de todas sus faltas, de todas sus fallas, y le acepten y le reciben, y permiten que la sangre de Jesús venga y los limpie de todo pecado, Amén. se convierten en nuevas personas. Así es, así es. Por eso les amamos como seres humanos, lo que nos estamos de acuerdo es lo que hacen. Sí, sí, es que, es que realmente este, todo eso ya sabemos quién lo hace, es el, el, el príncipe de este mundo, es el engañador. Exacto. Es el, el, el, el que mete en, en, en la mente de, de las personas eh, todas esas ideas este, y, y, y, y se dejan llevar por el engañador. Entonces, eh, no, no estamos en contra de esa gente en cuanto a, a, a ser personas pero más me encantaría que esas personas puedan decir, a ver, a ver, Rafael, ¿cómo está la movida? Sí. Si, si tú tienes a Jesús en tu vida y en tu corazón, sinceramente, honestamente, y le pides a Él la sabiduría para entender tu situación, uh -huh. y tú te arrepientes de todo pecado, Él te va a perdonar. A ¿no? Así es. Así es. Porque también murió por ti en, el, en la cruz de Calvario. Y a eso vino. Vino a salvar al pecador. Amén, amén. O a la pecadora. Así es, así es. Pero, ¿qué, qué pasa entonces? Tenemos que reconocerle a Él, uh -huh. que, que Él es el, eh, el Dios de la Biblia, que, que Él es el, el, el Dios eh, que por fe se hacen las cosas y así por la es. fe. Tú puedes también ser cambiado o cambiada. Por supuesto que sí. Claro que sí. Amén. No serías el primero ni la primera. ¿Mm? Gracias a Dios que, que ha habido Alabado ya personas que han cambiado Señor. su estilo de vida. Amén. Así es. Que se han arrepentido. Pues sí. Pues yo <coughs> creí que, que, que yo también podía hacerlo así, pero no. Pues, no. ¿Mm? Vienen el conocimiento de Dios. Y eso es lo que Satanás no quiere que, que, que sepan. Exacto, exacto. Dios los ama, pero no ama lo que tú haces. Y eso te, te, te impide uh -huh. entrar un día a, a la gloria del Señor, cuando Él venga por su pueblo. Por su pueblo, amén. Así, Así que. Así es, amén. No somos en contra tuya, sino a, a tus costumbres nada más. Así es. Porque Dios lo estableció desde un principio. Y si tú no quieres ver la Biblia como, como eso, entonces ya el problema es tuyo. Sí. No es de Dios. Sí, sí. A, a, aquí precisamente en 1 en, en Juan 2.7 nos dice, Hermanos, no os escribo un mandamiento nuevo, sino el mandamiento antiguo que habéis tenido desde el principio. Este mandamiento antiguo es la palabra que habéis oído desde el principio. Y en el 8 dice, sin embargo, os escribo un mandamiento nuevo que es verdaderamente en él y en vosotros. Porque las tinieblas van pasando y la luz verdadera ya alumbra. El que dice que está en luz y aborrece a su hermano está todavía en tinieblas. Exacto. Y el que ama a su hermano permanece en luz y en él no hay tropiezo. Así es. Entonces... Amados, hombres y mujeres, Dios los ama. Amén, lo que amén. no ama es el pecado. Punto. Así es. La conversión es. es parte de la sana doctrina. La palabra inspirada la palabra. por Dios es parte de la sana doctrina y aquí la encontramos. Entonces, amén. ¿qué necesitamos? Conocer más y más y más. Y más de Dios. Y más, más. Para, para que más nos perfeccione. Cada día. Así Para es. que nos perfeccione. Así es. Dios te puede perfeccionar, claro que sí. Pero busca intensamente de Dios. El espíritu verdadero, delante de Dios. Dile, Señor, ven, cámbiame. Transfórmame. Amén. Haz de mí una nueva criatura. Ven mi vida, cambia, cambia todo de este cuchambero que yo traigo en mi mente en mi corazón. Y haz de mí. Amén, amén. Haz de mí es. una nueva criatura. Aleluya, nombre. Haz de sea mí una nombre. nueva criatura. Y si tú lo haces con verdad, Dios te va a bendecir. Aleluya. Pero nada más, entrégale tu vida al Señor. Amén. No, amén, no importa cómo haya sido tu pasado. No importa cómo haya sido. Dios te hace una nueva criatura. Amén. Alabado sea su nombre. Para su honra, para su gloria y para su alabanza. Y así terminamos, mi amado, mi amada. Eh, solamente vamos a orar. Así es. Porque miren, ya van 41 minutos y yo pensé que íbamos a hacerse menos. No, es si que el tiempo... El tiempo... Vuela. Corre. Corre. Mira ¿Vale, con estos pajaritos que andan aquí. Así es. Ok. vamos a orar. Aleluya. Eterno Dios, te adoramos, Alabamos le bendecimos. Nombre, señor, gracias por su bendita palabra. Gracias Padre gracias Santo por, por esta mujer que me ha dado como amor, compañera. Tu grande misericordia. Gracias, Señor. Nunca pensé, Señor, Alabado sea su cuando amor, yo la conocí señor. con esa jovencita. Oh, mi Cristo. Gracias, Padre. Que un día podamos estar haciendo ese trabajo. Gracias. Grande, Nunca, no, jamás lo pensé, señor. Sí, padre. Ni sería el Dios de usted. Señor. Alabado sea su nombre, padre. Pero gracias, padre Cada santo, día, porque la puse señor, en mi camino. Le conozcamos aún más, señor, y aprendamos Y padre santo, padre, gracias porque hasta aquí usted ha sido con nosotros. Señor. Bendiga sí, a mi esposa, entonces, señor. Bendiga el fruto gracias, que ha habido señor, a través amigo. de ella. De nuestros Eso hijos, a mis hijos y nuestros, nuestros nietos. nietos sí, señor. Gracias, Pero también padre. bendiga, Señor, a esta personita que nos sí, está viendo Cristo, sí, señor. a través de este video. Señor. Ya sea que lo esté viendo y todavía en vivo, un, como ahorita, un acercamiento o cuando ya esté puesto usted, en las páginas sociales donde le ponemos. Sí, Señor. Y a ti te digo, Gracias, mi amado. A ti te digo, mi amado. Gracias, amense, Señor. Quiéranse respétense. Sí, señor. Busquen Gracias de Dios. Pídele perdón por sus faltas, por sus errores. Sí, señor. Y dejen que Dios sentiste? bendiga sus vidas. Sí, que Dios sane sí, sus cuerpos. Sí, señor. Que Dios bendiga sus finanzas. Que Dios sí, quite señor. toda dolencia y toda enfermedad. Sí, señor. Que Dios sea quien haga la, so sí, la obra maravillosa en tu vida. Sí, Señor. Y a la de los tuyos, Permítale a Dios ma que manifestarse. Que Dios que se manifieste este a través del poder del Espíritu señor. Santo en sus vidas. Sí, oh Dejen que su corazón más más cada día, señor. sea el templo del Espíritu Santo de Dios. Perfección, Señor, como usted quiere que seamos Así como lo dice sí, en señor. Corintios: que sí, su señor. cuerpo sea el templo del Espíritu sí, Santo de señor. Dios para que nos guíe. Sí, padre, nos dirija así, así, así, por el así, camino de la verdad. Glorificado y padre sea santo nombre, padre. Gracias, mi Dios, gracias por su gracias, amor, gracias padre. por su misericordia. Gracias, gracias, señor. Gracias, señor, por la enseñanza que hemos podido estar dando en, en este momento. Gracias por él. La cual está muy incompleta todavía. Tiene, señor. Hay mucho más que hablar, mucho más que enseñar. Señor. Pero padre sí, santo, señor, gracias por esa porción para su, de enseñanza que su hemos podido compartir. Cada día que Y Padre Santo, amón, y quien y la vos, vea, padre. quien la escuche, quien sí, la ponga señor. en práctica, sí, que sea un, una persona bendecida de parte suya. Alabanza, sonre, gloria, sean Para la gloria de su padre. nombre, Señor, en Cristo sí, Jesús. Señor. Aleluya. Así Amén. sea, Padre. Amén. Gracias, Amén. Padre Amén. Santo. Gracias, Señor. Dios te bendice, mi amado. Gracias. Dios te bendice, mi amado. Así es. No digo que, que te bendiga, no. Dios te bendice ya, ahora. Amén. Dios te bendice mi amada. Ahora. Así es. Recibe la bendición. Recibe la bendición. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu del Santo. Espíritu Santo. Así es. Aleluya. Amén. Gracias Amén. por este tiempo que han estado con nosotros y gracias también por compartir estos videos. Así ah, que no se te olvide compartirlo. Así es. El amor del Señor es con ustedes y le damos las infinitas gracias y les esperamos. En el próximo video. Bendiciones para todos. Bendiciones. Y disfruten la vida con Jesús. Así es. Un fuerte abrazo. Bendiciones. Bendiciones.